Hola amigos de Radio Switch, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este lunes de desarrollo personal. El pasado mes de noviembre fue el movimiento llamado Movember, Movember, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo Así bien, es, doctor? Movember, Así es, Movember. Movember. Y pues es un movimiento a nivel mundial enfocado a concientizarnos sobre la salud masculina. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el urólogo Jonathan Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, aquí en el consultorio, haciéndonos un espacio para platicar y estar con ustedes y, y agradeciendo el espacio a Radio Switch y a ti, que como bien dices, tuvimos la oportunidad de conocernos en en noviembre con el movimiento de, en pro de la salud masculina, donde pues los, los pilares de, esta, de este movimiento contemplan, pues, un, un tema que, que ahora vas a ahondar y vamos a platicar. Y, que y pues, por eso, ¿no?, que, que surgió esta amistad, ¿no? Y qué bueno que estamos ahí con ustedes. Así es, me llamó mucho la atención que de repente nos dice el doctor Jonathan, hoy hay un tema muy importante que necesitamos tocar, que está sucediendo, que es una triste realidad y que pues no se toca por lo mismo que es un tema fuerte, que es el tema del suicidio masculino, que no es algo que esté lejano, es algo que incluso se está viviendo de manera muy cercana en la localidad. ¿Qué nos platica al respecto, doctor? Bueno, respecto al suicidio, primero pues saber que en las últimas estadísticas que, que la OMS ofrece a nivel mundial eh, Dice que el número de suicidios fue en el 2016 cerca de 800 mil víctimas del suicidio a nivel mundial De las cuales la gran mayoría, muchos son hombres Por países, eh, podríamos saber y notar la diferencia de qué tasa de suicidio tienen los hombres y las mujeres. Desgraciadamente en nuestro país, México, eh, tiene escasa eh, pues, estadística en, en cuanto a suicidio, pero sabemos que hay países donde por cada mujer que comete suicidio, seis hombres lo, lo hacen, ¿no? Y hay países donde... Tienen una tasa un poco más baja, como Gran Bretaña, donde es, son una mujer eh, y son tres hombres por cada mujer. Eh, y México, bueno, estamos nosotros como en una estadística como la de Argentina, algunos países de Latinoamérica que sí tienen publicado esto, donde reportan entre cuatro y cinco víctimas de suicidio por cada mujer, ¿no? Son hombres. Entonces, esto, bueno. Bueno, algo que es muy. Perdón. Algo que es muy importante, doctor, este le decía, ¿cómo es que un urólogo se preocupa por este tema? Y bueno, es que la salud sexual, reproductiva, emocional, todo es, es integral y es un tema muy importante. Adelante, doctor, ya no lo interrumpo. No, no, no, el, el punto es que sí, es, es, un, es algo interesante, ¿no? Por eso te caía la duda de, pues, ¿y el urologo como ahí qué tiene que ver? Si el psicólogo es el que ve los problemas de salud. Eh, pero la salud mental es una parte primordial en la atención de la salud en general. Y la salud mental en el hombre tiene un poco espacio donde florecer o donde manifestarse eh, antes de llegar a un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, la oportunidad que como urologo yo tengo de poder platicar con mis pacientes y los problemas que ellos tienen, eh, que también tengo pacientes mujeres, tendrán que saberlo, pero muchos son hombres en, en, de mis pacientes, es poder hablar de sus problemas también personales, ver si la relación de sus problemas... Eh, urológicos que me muestran o que me comentan, pues tiene alguna relación con su estado de ánimo, si se agrava cuando pasa o deja de pasar tal cosa, si el problema sexual que me está platicando pues se ha aumentado después de esta pandemia y la situación económica, ¿no? Entonces, el urólogo tiene ese espacio y tenemos ese, esa oportunidad y es algo que yo he explorado en los últimos años y algo con lo que he estado pues, constantemente eh, trabajando, ¿no? Y me he encontrado cosas muy, muy interesantes cuando empezamos a, a, a ahondar más en, en cómo se siente el hombre y, y de que darle oportunidad, pues, que sí diga que, que se siente gacho, que se siente feo, se siente triste, se siente aguitado, poco animado, no quiere, ser, no quiere ser la estrella de la casa hoy o no quiere ser el hombre fuerte, ¿no? Entonces... Una vez que ese espacio se crea y se gana con la conversación, eh, ha salido información interesante. Además eh, además de que la tasa de suicidio ¿Ah, es alta. Dime, Elizabeth. No, es que estoy sorprendida, pero adelante. La, la tasa es muy alta. Sí, además de que, bueno, en la urología nosotros podemos ver la salud mental eh, también en realidad hay problemas mentales que afectan a la salud urológica, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a andar. Tenemos ya un punto donde no vamos a, a, a dar un tratamiento para ese tipo de, de enfermedades, pero estar en contacto con y ser, y ser empático con los pacientes en este punto y estar eh, eh, preguntándoles pues cómo, cómo se sienten con esto nos da la oportunidad de prevenir a lo mejor algunos eventos de suicidio, ¿no? Y, y, bueno, pues, eh, muchas veces creemos que las mujeres tendrían o yo en algún punto creí que la mujer tenía más alto índice de suicidio porque si vemos en los, en, la, en la información, en, la, en donde sea, pues, bueno, las mujeres tal vez hay noticias donde intentó suicidarse, intentó quitarse la vida y si platicamos con un grupo de amigos y amigas es más probable que una amiga nos cuente pues una cosa sobre qué mal se siente y qué está pensando en quitarse la vida por X o Y razón, ¿no? Pero en realidad los hombres intentan menos, pero lo logran más. ¿Entiendes? Wow, Eso es súper fuerte. Los hombres lo intentan uh -huh. menos... Pero lo logran Pero, más, no, o sea, no, cuando un hombre ya se decida suicidar, es ya definitivo, no es que llega malherido, no es que le falló la dosis de, de pastillas o algo así, o sea, es rotundo. Qué fuerte sí. es este tema, amigos, yo quiero aclarar un punto. Cuando el doctor y yo habíamos planeado esta entrevista, fue antes del viernes que, que se anunció un botón rojo, usted puede estar viendo esta entrevista en cualquier... Eh, época de este año 2021, a lo mejor más adelante usted la vuelve a ver, pero ¿por qué menciono esto? porque precisamente el viernes cuando se detona un botón rojo y que sabemos que la economía, ¿por qué no decirlo? el miedo y la incertidumbre por la salud, por una pandemia como que se vuelve a, a sacudir la herida del 2020 y me fue muy fácil observar en amigos en empresarios, en clientes sobre todo hombres verlos casi al borde de un colapso nervioso algunos. Y platicábamos el doctor y yo, socialmente el hombre trae esa carga de que el hombre desde muy chavito debe tener dinero porque si no, no vale. El hombre cuando se casa es la fortaleza, es el sustento del hogar. Y el hombre por cultura y por tradición como que pensamos que para ellos las lágrimas no existen o que es una debilidad. Y todo eso lo van acumulando, acumulando, acumulando y llega un día que explotan. ¿Cómo podemos ayudar las mujeres a nuestros hombres? Y con esto me refiero a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestro amigo, a, a, a nuestros... Vecinos, ¿cómo podemos ayudarnos en sociedad? Porque también las mujeres nos deprimimos, somos más hormonales. Pero es más inquietante que el hombre oculte esos sentimientos que a ti te han llegado en consultorio. ¿Qué, qué te dicen qué te dicen los pacientes, doctor? Bueno, mira, vamos a ahondar de todos modos después a cómo pueden colaborar, pero ahorita sí, para aprovechar la pregunta de cómo pueden colaborar las mujeres, Primero, en no esperar que el hombre sea un, un ser que no hable de sus sentimientos, o sea, no comportarse de cierta forma cuando un hombre lo hace o se demuestra débil, ¿no? O sea, permitir que eso suceda y no jugar el otro papel de solo ser la débil, ¿no? También. Dos, eh... Es importante que en la infancia, que aún en nuestra sociedad se mantiene eh, la tensión por, ah, para los hijos por parte de las mamás, en, de las mujeres en su mayoría, pues que desde la infancia también no se usen vocabularios que los hombres no lloran, eres una niñita si es que llora o si se queja de algo, si algo no le gusta, si, hay, si un hombre no quiere cumplir el rol de ser el macho alfa que trabaja bajo el sol o cualquier circunstancia, pues las mamás les permitirles, ¿no? O sea, hablo de cierta forma, eh, yo no tengo hijos a lo mejor, pero la educación, no encasillarla, que si que tienes que comportar así, entonces no puedes hablar así, no puedes hacer esto porque eres hombre. Entonces, eso, eso es desde la infancia, ¿no? Aprovechando la pregunta, pero ¿qué, qué pasa ahora pasando? ¿Qué pasa en, el, en, la, en la consulta o qué pasa en el espacio donde podemos darnos cuenta de lo que eh, lo, los pacientes sienten. Los factores de riesgo que, que desencadenan esto, los que se han ahí estudiado, uno es esto, espera que el hombre hable menos. Ya, ya, se, ya se nos tiene en ese lugar donde si hablas más, si yo llego a un lugar y llego a hablar de mis sentimientos con un grupo de amigos, no es lo esperado. Es más esperado que lo haga una mujer, ¿no? Lo puedo hacer, pero no es lo esperado. Entonces, ese comportamiento de no esperar a que un hombre hable, pues da paso a que no podamos muchas veces romper esa barrera, ¿no? Hasta que se rompe, pero por desesperación muchas veces o cuando las cosas ya son demasiado tarde. El tema también de la, de la infancia y de la educación que nos dan en la infancia, pues también es un factor muy importante y los pacientes acuden a, las, a la consulta con, primero con el miedo de estar enfermos porque una de las cosas que significa es que si un hombre, si estás enfermo como hombre y eres quien trabaja en la familia tal vez, eh, pues ya, o sea, ya no estás cumpliendo con tu deber, es tu obligación trabajar, ser fuerte, mantener. Entonces... Pues sí, van con van y, y, y no quieren enfrentarse a la enfermedad. Una vez que les dices que si hay algo que hay que atenderse, entonces la negación es muy alta, no estoy enfermo, no, el tratamiento no lo necesito, solo un rato, no le dicen a su familia muchas veces, entonces solamente llevan ellos, los hombres son especialistas en automedicarse, entonces vamos menos al doctor porque pues no nos quejamos pero somos buenos a, a decidiendo qué tomar, cómo hacerlo, ¿no? No sé si te das cuenta también, o sea, las personas del pueblo, los hombres hacen sus test y ellos se toman, las mujeres también, pero van al doctor más frecuentemente. Ellos probablemente van a hacer su tratamiento hasta que algo grave suceda. Ay, qué tema tan intenso, porque se supone que estamos en un siglo donde se supone que estamos evolucionando socialmente, pero seguimos cargando todavía muchos roles. Yo, yo sí entiendo que hay una equidad. Equidad es entender que las mujeres podemos tener la maternidad y parir, y el hombre no. Que, que las mujeres de repente estamos llenas de hormonas, y la menstruación y la menopausia es una etapa más marcada en comparación con la andropausia del hombre. Yo, por ejemplo, reconozco que aunque pudiéramos cargar pesas, jamás voy a cargar el mismo volumen que un hombre. O sea, el hombre tiene físicamente otras cualidades y otros roles, Y puede que también que emocionalmente en algunas cosas o en algunos aspectos el hombre tenga más fortaleza emocional, pero no por ello hay que debilitarlo. Eh, no hay que más bien subestimar que no pueda mostrar sus emociones. ¿Cómo podemos detectar, doctor, o cómo, cómo se ha dado usted cuenta dentro de sus pacientes cuando alguien está en una depresión muy fuerte ya al borde del suicidio? ¿Qué, ¿Qué podemos identificar? Yo quiero pensar que las emociones hablan a través del cuerpo con enfermedades, mm. manifestándose a través de enfermedades, como todo mundo nos llega a suceder, ¿no? Dicen que cuando te quedas callado, muchas cosas, por ejemplo, se te va la voz o te enfermas de la garganta. este O, o se dice, por ejemplo, que la hipertensión es cuando estás junto a un familiar que, que de alguna forma es tóxico. Un tema que también después vamos a abordar con una psicóloga, la toxicidad en, en, en, en, la, en los familiares o parejas. Y el cuerpo lo manifiesta a través de una enfermedad, por ejemplo, hipertensión. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Cómo, ¿Cómo manifiestan los hombres todas esas emociones acumuladas que no hablan? ¿Toda esa frustración? O, o, o no sé, ¿qué, qué, qué, qué, qué pudiéramos es detectar? Tema, es otro tema bastante interesante también, porque una forma de manifestar esta frustración es el enojo. ¿no? O sea, el, el, la frustración no liberada que se manifiesta como... Un fácil detonante ira, ¿no? de ira, de enojo en circunstancias que parecieran no ameritarlo, que ninguna debería no ameritarlo, pero, pero son demasiado exageradas las reacciones agresivas y violentas, más en los hombres. Entonces, esa manera de manifestarlo nos da un factor de riesgo para otro problema social muy importante que también, si recuerdas, platicamos en el, en el pasado, que es la violencia de género, ¿no? ¿Cómo es que el, la, la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, demás? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha observado esta relación donde un hombre que no expresa sus sentimientos tiene algún problema con su pareja que no lo puede decir tal y como es, no lo quiere decir tal y como es, tiene un problema ya del pasado que no pudo lidiar con algún trauma en la infancia o con el exceso del machismo y de sentir tanto coraje cuando su novia se pone falda y no entender ni siquiera por qué se siente tan mal y una rabia increíble, ¿no? O sea, esos, esos hombres son los hombres que muchas veces cometen asesinatos, violencia psicológica, violencia eh, física sin, siendo los, agres, los agresores y pero siendo las víctimas de ellos mismos también y de su enfermedad mental no tratada no identificada mal llevada, automedicada tenemos una fascinación por resolver los problemas con el alcohol o el tabaco que el alcohol se sabe un detonante para el suicidio no es lo único, pero sí le suma otra, otro, otro, para que suceda el evento del suicidio, ¿no? Entonces, esa situación eh, eh, es, desde hace ya algún tiempo, se sabe que, que genera esos altos índices también de feminicidios y de comportamientos, pues, absurdos, ¿no? De los hombres cuando están enojados. Es Aquí en Puerto Vallarta, claro, porque también, este, eres un chico que formas parte del sistema y, y no importa la profesión. Intento escaparme, es... intento escaparme y no es fácil. Eso es, o sea, si lo pones, una vez que pones a prueba el, el escaparte del rol, del juego, del, del hacerle, pues comportarte de ay, ver acá con las chicas, no siempre a todas o o hacer tal y si con los amigos. O sea, ya una vez que te sales o quieres no estar así en ese tema todo el tiempo o cualquiera que dicen que nos toca como hombres, a veces no está fácil. O Entonces, sea, te ven mal. Yo, por ejemplo, así con esta... Miles de veces, de veces gente que me conoce, o sea, por mi, a veces mi comportamiento como, pues, no sé, a lo mejor poco orientado dirán, Pi piensan que soy... Eh, gay, ¿no? O soy este homosexual, que no tengo tampoco ningún problema con el tema, pero pues, pues solamente por comportarse de una u otra forma, ¿no? El rol, ¿no? Ya te etiquetan, ¿no? Uh -huh. Que bueno, ahí entremos en otro tema también muy fuerte, ¿no? Eh, que es el, el respeto a, a la situación de la homosexualidad, que es otro tema... Pues sí, es esa parte, aunque va intrínseco, porque no dudo que también en la comunidad este, gay o, o LGBT o ya todo lo que hay ahorita que ya es de ser respetado, también tiene sus diferentes necesidades. Eh, hace 20 años, digo, eres un, un médico muy joven y te puedo compartir que hace 20 años al papá de mis hijos le tocó ir a una conferencia que era identidad de género masculino. O sea, ya había una crisis de cuál era el rol del hombre, porque a mí me tocó como ese, esa, esa transición entre liberación femenina y apertura de la mujer y crecimiento este, profesional de la mujer más intenso que Llegó un punto llega un punto en las familias que el hombre pues ya no sabía exactamente cuál era su papel, si era proveedor, si era amo de casa, si trapeaba era mandilón o cómo, cómo era la situación. Entonces, imagínate, hace 20 años ya empezaba esta como crisis de la identidad del género masculino y ya había conferencias y creo que en estos 20 años no se ha resuelto y tal vez cada vez está peor precisamente ahora con esta versatilidad que estamos dándole al género, eh, que ya no es solo masculino y femenino, ya están surgiendo muchas otras nuevas formas, pero regresando a lo básico, a, aquí me llama mucho la atención, ¿qué sucede en Puerto Vallarta con este tema, doctor? Bueno, en Puerto Vallarta eh, se... se se refleja el, a nivel nacional, ¿no? también las estadísticas son exactamente las mismas con, con a nivel nacional, no digo que en la en la cantidad, sino que sí hay más índice de suicidios en hombres que en mujeres. Eh, en Puerto Vallarta también tenemos pues la comunidad LGBT y plus plus creo que es no ahora así Q también sí, yo, más yo, grande yo. De, ya me perdí. La, concentración, la concentración más grande del país, entonces, pues, tenemos también una, una, un factor porque muchos de, las, de los hombres de esta comunidad y las mujeres, pero en este caso los hombres de esta comunidad, pues, tienen rechazo por la familia, por los amigos, eh, están aquí porque aquí se sienten, pues, bien, pero también experimentan muchas veces el el empezar a la sexualidad abiertamente desde su desde la comunidad eh, y ahí, hay algunos eh, intentos de suicidio altos en la comunidad LGBT no y algunas historias ya personales es que he escuchado es estas no como van van relacionadas así no a las a las relaciones personales nuevas que a veces pues vienen y aprend van aprendiendo cosas cuando están acá y no tienen el, el, el sustento de la familia o las bases familiares para que les, les apoyen cuando se sienten mal o pasan por una dificultad. Pues en Puerto Vallarta claro. tenemos este otro extremo también, ya que, bueno, Vallarta, como te das cuenta, tenemos pues público internacional, tenemos a los pacientes extranjeros, las personas extranjeras que viven aquí, hombres de edad avanzada, que ya trabajaron muchos años en Estados Unidos, Canadá, en su mayoría, y que vienen aquí cuando ya se jubilan, y, de, y estando aquí pierden muchas veces la razón de continuar, la razón de... De, de, de un, de, del solo se dedicaron a trabajar, ¿no? Lo que pasa con este tipo de personas. Entonces, ese, ese tipo de pacientes también los, los vemos en la consulta, pero no, no los encuentras con un letrero, no los encuentras con, con unas luces rojas, ¿no? Hay que empezar a preguntar cómo ha sido el tiempo después de dejar de trabajar, cómo están las cosas con la, con la sí. pareja, ¿no? O sea, cómo se manifiesta, por qué los cambios si empiezan a decir... Bueno, hay cambios en la erección por demasiado intensos de un momento a otro. Bueno, pues, ¿qué, qué más pasó? ¿no? O sea, ¿Qué situación pasó? ¿Por qué así, esto, así? ¿no? Si no estaba, ¿qué pasó? Pues, es una manifestación es, muy sí. común de los hombres. Claro, y es círculo vicioso porque si, si mencionamos que el hombre también eh, en muchas ocasiones se mide su virilidad en cuanto a su desempeño sexual, y el hombre esté estresado, o con depresión o con una situación económica difícil, pues por supuesto que no va a tener el rendimiento, ni el erotismo, ni la concentración en ese tema. Y pues eso ¿Y también pasa? conlleva, ¿no?, a problemas de pareja. ¿Y qué pasa cuando no, no pueden como quieren, no dicen nada? Pero todo, como sabemos todos que las cosas no están como deberían de estar allá abajo, de y frustración, <risa> enojo. Mejor sacarse, hacer cualquier otra cosa, no aceptar, ¿sabes qué? Tengo tal cosa, un problema y no sé, allá tampoco, no he ido nunca a revisar, ya tengo tiempo pensando en esto y que me están dando vueltas en la cabeza, pero no, enojarse, porque bueno, yo lo voy a solucionar, mi compadre ya me dijo cómo él le hizo, ya leí, voy a buscar y yo me voy a medicar y ya compré las toro poderoso, más las de no sé cuántos, más la azul. Entonces, ese comportamiento, eh, pues sí, o sea, esa, esa expectativa que se tiene hace que, que muchos hombres se comporten, pues, que, queriendo dar el ancho, como decimos, ¿no? No, y bueno, esto se, se presta para, incluso de ahí desprende otros temas, ¿no? Como el hombre que también que es promiscuo o mujeriego, que por muchos años también se le ha como aplaudido cuando hoy se está descubriendo, descubriendo en psicología que es un síndrome, no es que esté mentalmente bien. ¿Conciente? Y bueno, esto son temas conscientes exacto, o sea, por, por años dentro del machismo, como que entre más mujeres, más hombre qué sé yo. Aquí pues lo que estamos viendo pues es que tenemos que... Intentar hablar desde las emociones, que pudiera ser hasta un tema de salud pública, el hombre que no manifiesta sus emociones, que todo lo, lo guarda, lo comprime, se vuelven enfermedades que incluso tampoco atiende, y, y que hoy por hoy ya llega al punto que tú como urologo, pues te preocupas por este tema, eh, por, de algo que tú palpas ya en la intimidad de las consultas en plática con otros, con géneros, y que tú también como, como hombre, ¿verdad? In, in, entiendes o gen, tienes una empatía. Sí, pues, el, la, la intención, pues, de crear la, el espacio de conversaciones para que hagan el intento de hablar de un tema pequeño al menos, uno a la vez, que una vez que vean que eso los hace sentir bien y funciona, pues, lo lo pongan en práctica, a veces la siguiente consulta, a veces ya ni siquiera preguntamos nada de ese tema, ya si solito, oiga de lo que me dijo, ¿se acuerda que tal? Ah, sí, ¿qué ha pasado con eso? No, no, pues ya voy mejor o de esto ya me siento así, ya sí estoy descansando, durmiendo, o sea, ya le estoy bajando al trabajo, ya sí, ya, ya estoy también compartiendo tardes en la casa o o aceptando que me canso, ¿no? Y, y, y, y que necesito la pastillita azul de vez en cuando, porque pues algo que les digo yo, no está peleado con, con nada, ni con nadie, estar cansado, estresado, sobresaturado, tenemos una pandemia con un, eh, un problema económico encima también, que se conoce que 12 a 24 meses después de las pandemias pasadas, de, de, de, no pandemias, más bien de las situaciones económicas difíciles, se presentan más altos índices de suicidio y más altos índices de suicidio en hombre. Y tú hiciste un comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque tus amigos o los hombres que conoces, empresarios, que desafortunadamente por muchas razones todavía siguen siendo más hombres los que están a cargo a lo mejor de empresas, pero están preocupados, se, se, se ven mal, se sienten mal, y, y porque ellos deberían de no, de ser, de estar en el éxito total, ¿no? Porque la creencia es que el hombre exitoso puede estar en la cima de la pirámide solo y no le va a sí. dar miedo, no va a sentirse. ¿Y ¿Sabes qué? Las mujeres, pues sí nos permitimos llorar, y es que hasta físicamente las lágrimas tienen una función nuestro cuerpo las creó para algo y, y se dice 100% científico que son sanadoras entonces si los hombres de algún modo toda esa frustración eh, la sacan o fumando con alcohol o con algún otro vicio pero nunca estallan en llanto y se, yo creo que tienen que permitirse sacar ese estrés o guardándola sí, guardando relaciones personales, de familia guardan, pensando que no va a pasar nada con el tiempo, ¿no? Entonces, esa, ese comportamiento pues tiene un problema y tienes un problema de salud y, y yo creo que no, si es un problema de salud, eh, pues un problema de salud pública y, y, y más que nada por cuando ves por qué solo por el simple hecho de ser hombres, eh, morimos nueve años antes o ocho años antes que las mujeres en estadística. Genéticamente no tenemos nada que nos paga. ¿Mande? Claro. Pero hay un punto ahorita que tú tocas y te quiero preguntar, y ya para dejarte ir a consulta, porque sé que tienes consulta. Oh, Los hombres guardan las emociones, las, las esconden, pero el cuerpo no puede ocultar todas esas emociones guardadas y las manifiesta con enfermedades. ¿Cuáles son? los síntomas o las enfermedades más comunes por las que ya, pues, o no van al doctor, pero necesitarían ir al doctor. No sé si me explico. O sea, ¿El cuerpo del hombre manifiesta a través de ciertas patologías todo ese estrés eh, reprimido? Bueno, eh, principalmente si hablamos de síntomas en general, no solo de los síntomas urológicos, Podríamos uh -huh. hablar de síntomas gastrointestinales, hay mucho, hay más eh, probabilidad de que haya síntomas gastrointestinales como episodios de diarrea o estreñimiento que no tienen pues alguna causa con la alimentación, eh, también insomnio, eh, falta de apetito, que es más común que las mujeres a lo mejor tengan aumento, ¿no? En el, en el, en el apetito o comer desesperadamente si están ansiosas. El hombre puede no comer y, y, pasar, y pasarse el día, ¿no? Aume, iniciar el aumento de la sustancia que usa, usan como el alcohol, la, de tomar dos, tres copas a lo mejor al día que tomaban, no, pues ya ahora solo la media botella, ya el aumento en el hábit hábito tabáquico, eh, o el inicio de una nueva sustancia también, ¿no? Y algo que no dicen, porque se los, se los he cachado a varios, como dicen, <risa> y también sí. las lo comentan, es la automedicación. O sea, si un hombre se empieza a automedicar y ya le cachas que ya tiene tres, cuatro cajas ahí, que nunca, no ha ido al médico, ya algo no está bien. O sea, ya que empiece a hacerlo así, algo no está bien y tiene que ir a, además de ir a ver lo que le está molestando, ir a hablar de desde que de la aceptación ¿no? de su enfermedad es importante ay doctor pues yo te agradezco muchísimo de verdad tu interés en este tema que no, no es específicamente de tu área, pero tú preocupado pues en general por la salud mental masculina y por frenar todo esto que tú comentas, no solo de alto índice de suicidio, sino también de mortandad y de muchas enfermedades que los hombres no se atienden por esta cultura machista de yo soy el fuerte ¿cómo crees que voy a ir al doctor? Y, y por reprimir tantas emociones, y a pesar de que no es exactamente de tu área, porque bien podríamos haber aprovechar el tiempo para hablar de todo lo que fuera de urología. Tú estás muy interesado en el tema porque te preocupa en sí la salud y yo te agradezco mucho ese interés. Tenemos mucho que compartir. Desde este tema todavía tiene mucho mucho que hurgarle. Ya sacaste tres o cuatro aquí durante este tiempo. Entonces, yo estoy totalmente dispuesto a esto y, y pues sí, podría tal vez causar extrañeza que el, el urólogo, pues, cuál es la, porque está involucrado aquí, pero tengo la oportunidad de hablar con hombres en la consulta en, sobre algo que difícilmente van a platicar con alguien más, entonces la oportunidad para yo ofrecer ese tiempo, pues, no la quiero dejar pasar y, pues, eh, he aprendido, pues, bastante de, en este ir y venir, que no es que sea un viejo en la urología ni en la experiencia pero ya los años cuatro cinco años que tenemos haciendo urología pues ha dado oportunidad de que sea que veamos lo importante del tema no sí que pues, claro, espero... sobre todo tu pasión por tu especialidad que es lo importante no pues sí muchos temas ya hablaremos también de mitos sobre la sexualidad la sexualidad masculina en comparación con la sexualidad femenina, hay mucha desinformación, y las películas porno no son precisamente educación sexual, <risa> sí, hay, hay sí. mitos que, que la verdad tenemos que admitir que a pesar de nuestras edades hay muchas cosas que desconocemos todavía, y que yo creo que nunca es tarde para aprender. No se aprende, bien, no se aprende eso viendo porno, dicen. <risa> Muy bien, pues él es el doctor Jonathan Rodríguez, urólogo, ya hablaremos también del tema de urología en el área femenina y en el área masculina, cómo es que atiendes a los dos géneros, porque por supuesto es parte de tu especialidad, y, y a seguir promoviendo la salud también a los hombres que también los queremos mucho y nos interesan, porque es el otro congénero que forma parte de este planeta, sin importar si su gusto sexual es LGBT o plus, plus, plus, plus lo que sea, son parte de este planeta y también los amamos. Doctor, muchísimas gracias. no Gracias a ti, Elizabeth, gracias a toda la audiencia de Radio Switch, y bueno, estaremos ahí en contacto. Mi nombre es Jonathan Alonso Rodríguez Robles, pueden buscarme como urólogos en vallarta.mx y ahí está mi página para que la visiten. Gracias. Perfecto, doctor. Nos despedimos a través de Radio Bien, Switch. Doctor. Muchísimas gracias.